Ya se ha definido el calendario del giro mendocino, la vuelta más argentina que tenemos en, en nuestro país y ya sabemos el recorrido. Vuelve a Malargüe, que es una de las novedades, uno de los sí. eh, este, más lindos paisajes que tenemos en la provincia. La vuelta vuelve a ese departamento después de, de años de ausencia Es lo que va a ser su recorrida por el sur. ¿Cuándo arranca la vuelta? El 18 de febrero. Mirá qué bien. ¿Hasta cuándo? ...hasta el 26 de febrero... ...será la 47 séptima edición de la Vuelta de Mendoza... ...y ya tenemos todas las etapas... ...va a alargar el sábado 18... ...con la presentación por equipos... ...y el prólogo en Godoy Cruz... ...a las 17 horas... ...después ya más sobre la fecha... ...le vamos a estar brindando la información... ...porque también... Vamos a tener cortes durante esas claro. jornadas por donde pase la Vuelta de Mendoza. El domingo 19, el sosneado Malargue Las Leñas. Bellísimo. Hermoso paisaje. Hay que pedalear ahí, Hay ¿eh? que pedalear, hay que subir, pero lindo paisaje también para ir a acompañar a la Vuelta de Mendoza. El lunes 20, General Alvear y San Rafael. El martes 21, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, termina en el Manzano Histórico. El miércoles 22, se va para el Este, para La Paz y Santa Rosa. El jueves 23, Rivadavia, San Martín y Maipú. El viernes 24, va a estar en Luján, Maipú y Godoy Cruz. La Vuelta, el sábado, se va para el Cristo Redentor. Uf, Cristo Redentor, eh, Cristo Redentor, perdón, la etapa reina de la Vuelta de Mendoza. Y el domingo 26, termina con el recorrido Junín-Guaymayem. O sea, que el único departamento donde no va es a la Valle, la Vuelta de Mendoza. Pero aparte tiene... Un, un detalle muy especial que lo explicó Lanzoni quien está a cargo de la carrera que dice que en esta ocasión han quitado la contrarreloj individual a Villavicencio dice que porque solían hacerse diferencias de tiempo importantes, ah, así que sin esa etapa la carrera va a ser más atractiva según lo que han afirmado desde la asociación y la general se va a definir seguramente en el Cristo Redentor es lo que confió el organizador, el Lanzoni que está a cargo de la Asociación Ciclista. Está ya todo listo, el recorrido, la fecha para la vuelta de Mendoza, que tiene como detalle esto: que no tendrá contrarreloj a Villavicencio y que vuelve a Malargüe, en el sur provincial. De Qatar, Pascualetti a Malargüe, a la cobertura en bici. ¿Cómo te ves? Que me encantaría, vamos a ir, lo vamos a hacer. <risa> Con vamos a Rodi. acompañar la vuelta. Vamos al soñado Rodi.